bitcoin perfecto y buscando puntos de confluencia muy buenas noches vamos a ver cómo está bitcoin bien de momento en el punto en el que se le esperaba vamos a ver si va a ir un poquitito más para abajo qué posibilidades hay de una cosa y qué posibilidades hay de otra y en fin bueno el éxito viene de saber que hiciste todo lo posible para convertirte en el mejor que puedes llegar a ser. Ciertamente, eh, estamos acostumbrados en esta sociedad de consumo, sobre todo, a que te digan pues, que el éxito es... Tienes una gran casa, dos grandes casas, tres grandes casas. Tienes un coche brutal, dos coches, tres coches, un globo, dos globos, tres globos. Eh, y todas estas cosas, ¿no? ya sabéis. Y al final el éxito, personalmente, Creo que redunda en la felicidad, en otra serie de cosas. La felicidad dicen, bueno, nah, las excusas, no siempre. Nah, la felicidad es un estado de ánimo puntual, los cojones. La felicidad es hacer lo que uno quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Siempre y cuando nos deje, claro, porque hay veces que no nos deja. Entonces, bueno, eh, son muchas cosas a la vez eh, que iremos intentando cumplir. Cumple, en la medida de lo que nos dejen y la medida de lo posible. Pero recordar, no seas mal español, no seas mal español, paga tus impuestos. No busques seguridad jurídica por ahí, porque no importa. A lo mejor, ser buen español es evitar que esas cosas pasen, ¿No? No solamente por este gobierno, sino por el anterior. Creo que sabéis a lo que me refiero. En fin, en boca cerrada no entran moscas. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Eso es, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, tenemos Bitcoin en cuatro horas parado. Parado y todavía no ha cerrado ninguna vela por debajo de la línea de tendencia ascendente. ¿vale? Que, no, que no alcista, como dicen algunos por ahí. Ascendente, asciende. No es una línea de tendencia alcista, simplemente asciende. Es ascendente. Bueno, eh, lo esperado, ¿no? Una confluencia con una, un soporte horizontal y un soporte. Uh -huh, eh, diagonal bien por otra parte medias hoy que feo en diario en diario hemos perdido bueno ayer estábamos al borde de la ema 20 pero hoy hemos perdido la 20 nuestra línea de medias que empezaba a llevarse el precio a la derecha y la media de 50 esto es bueno o es malo <ríe> esto es malo muy malo vale. eh, Vamos a ver cómo, cómo conseguimos cerrar, eh, no solamente el día, sino a lo largo del fin de semana y abrir el domingo. Tengo muchísima curiosidad por la apertura del domingo. Es probable es probable que tengamos un gap trading y lo que a mí menos me gusta, aparte de haber perdido la medida de 50, es haber perdido la zona de 50% RSI en diario. Porque a partir de aquí, si empezamos a lateralizar por debajo de ella, en RSI, lo que vamos a hacer va a ser ir poco a poco desgastándonos, ¿vale? ir bajando despacito. Que puede ser bueno porque vayamos a ir a apoyarnos en la media de 100. Yo creo que lo que va a hacer, pienso, ¿vale? Yo sigo pensando exactamente lo mismo. Y creo que lo que va a hacer va a ser, aquí ve, vimos que perdimos la EMA 20. Y luego la recuperamos. Y fuimos a romper un máximo relativo anterior. Creo que en esta ocasión puede hacer exactamente lo mismo. Solo que, ya lo dije ayer, ¿no? Solo que rompiendo la media de 50. Un poquito. Y se va arriba. Entonces creo que el fin de semana será un poquito plano. Puede haber un toque a la zona de soporte anterior, que ya la tenemos aquí. Es una zona de soporte muy clara, vale que fue una resistencia muy clara en su momento. Nos fuimos tú de gel. Resistencia antes de entrar, la pasamos y nos apoyamos en ella. Fue técnicamente perfecta. Por eso también digo Bitcoin de momento está técnicamente perfecto. Hay gente que, vuelvo a repetir, no ese hombro, cabeza o hombro posible es posible por supuesto que es posible eh, y bueno iremos viendo cómo se sigue desarrollando eh, en principio eh, yo no lo veo no lo veo mal mientras no perdamos esta zona de soporte ¿vale? que es la que la tenemos marcada anteriormente en el otro gráfico aquí abajo más o menos aproximadamente está, la, la zona de soporte la tengo un poquito más arriba está entre esta parte y un poquito más abajo aquí entre medio canal este medio canal Mientras no perdamos toda esa zona, creo que la zona de 20.500, como soporte más abajo, 20.500, 20.400, no creo que haya demasiado peligro. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Si se pierde esa zona, <ríe> para que no vamos a engañar, ¿no? Pues sí, habrá un poquito de, de castañazo. Eh, ¿Cuánto castañazo? Pues vamos a depender mucho de cómo está el volumen y de cómo están varias cosas. tener en cuenta que hoy lo que ha habido ha sido un movimiento... Si nos vamos a una hora, muy grande en una hora. Se han soltado en torno a 150.000 bitcoins, aproximadamente, entre, entre los exchanges principales. Entonces, eh, es bastante, es bastante, es bastante. <risa> o sea, si nos fijamos en el volumen, ¿veis? Hacía que no ten teníamos este volumen, ni se sabe. Desde, desde esta caída anterior. ¿Vale? Entonces... Bueno, se ha soltado bastante dinerito. Se ha soltado bastante dinerito. Mm, puede ser una oportunidad para hacer algún trade. Yo sé que hay mucha, había mucha gente en la comunidad que estaba en corto. Bien, felicidades, fantástico. Eh, era, era algo bastante... Uh, era algo probable, ¿vale? Ya, ya lo dije ayer, mi, mi, mi opción era ir a la línea de tendencia ascendente. Quizás un poquito más adelante, ¿vale? De una, y de una forma un poquito más suave, pero bueno, ha venido de golpe, pues, la confluencia, ¿vale? Eso es lo que buscamos muchas veces en el trading. O en el trading, o en, me da igual que sea en el muy corto plazo, corto plazo, medio plazo o largo plazo, no importa. Buscamos confluencias, puntos en los cuales tenemos varios soportes en una zona de soporte que se cruzan o varias resistencias en una zona de resistencia que se cruzan. Esta es una pequeña confluencia, pero dentro de, bueno, pues la figura que parece que está haciendo. Parece que está queriendo hacer. De momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques por la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 4 horas, ¿vale? Y por la parte de abajo tenemos 1, 2 y 3. ¿Vale? Eh, ¿Es probable que volvamos a intentar atacar después? ¿Es la zona otra vez de los 23.700? Sí, pero primero tenemos que ver si perdemos esta zona o a lo largo del fin de semana nos venimos a, ver, a probar esta zona de mínimo. La zona que marcamos aquí como una zona de soporte. ¿Vale? Que yo creo que es muy probable que a lo largo del fin de semana eh, vengamos a probarlo. 21.822, 21.296. ¿Bien? Entonces creo que bastante probable. Vamos a ver qué objetivos, qué objetivos posibles tenemos. Porque claro, decimos del último impulso, ¿va? vamos a tomarlo en cuatro horas, de la última subida que hemos tenido en cuatro horas, qué objetivos a la baja teníamos. ¿Vale? Pues bueno, si, si somos muy puristas y vamos de máximo a mínimos, justo, estamos en el TP1, Take Profit 1. Take Profit 2, de toma de beneficios o objetivo, ¿vale? Eh, lo tenemos en la zona de 21.000, 21.000 hasta 20.670, más o menos, ¿vale? Y este es justo lo que ha tocado. El primer objetivo hecho está, ¿Vale? El segundo objetivo sería romper la zona de soporte. ¿Puede ser? Claro que puede ser, perfectamente. ¿Estamos con el RSI bastante abajo? Pues sí, también. Entonces, Pero claro, ya sabemos que mmm, esto todo es muy relativo, que dependemos de cosas que están pasando en la macroeconomía y la macroeconomía eh, nos dice que nos vamos para abajo. Nos dice que no vamos a tener muy buenas noticias de la FED ahora eh, cuando tienen, tengan la próxima reunión y nos dice que, bueno, que las cosas no están bien. Si las cosas no están bien, llegamos a esta zona y la perdemos, bueno, pues la línea roja de los 20.400 sería otra, y la siguiente la tenemos un poquito más abajo, ya en la zona de 18 y pico. Vamos a extenderlo, ¿vale? ¿Qué pasará? Eso no lo sabe nadie. Nadie. Por mucho que os digan, por mucho que os vendan, no lo sabe absolutamente nadie. Yo, sabéis que soy alguien que procuro ser realista. ...ya sé que hay gente que no le gusta... gente que ...hablando hoy con un amigo... ...había gente que decía... ...es que hay demasiada gente que le gusta... ...que le, le adoren la oreja... ...y le digan pues, lo que quiere oír... ...vale... ...yo lo siento mucho, pero si eso es lo que quieres... ...este no es tu canal... ...buscamos nueva confluencia de esta zona... ...de la línea roja que tengo aquí... vale ...con esta zona de apoyo y bueno pues... ...con apoyos anteriores y resistencias anteriores también... ...puede ser una zona de confluencia a la baja... Sí, perfectamente. De momento, esta zona de soporte, para mí, creo que puede ser crucial, vital y, y es la más importante así a, a, a, en el muy corto espacio de tiempo. Si nos vamos a un espacio de tiempo un poquito mayor, vale, podemos ver que también esta zona es una zona súper importante en diario. Ahora, ¿qué pasa en semanal? Uf, hay amigos. La realidad en semanal es lo que hablábamos, ¿no? Se ha retesteado la media de 200, la que perdimos que ya retesteamos una vez, nos fuimos al carajo, y se ha retesteado, y de momento no se ha podido. Cuando no se puede con una zona de con una resistencia, fijaros como la línea de 50 nos está pegando el caponazo, ¿vale? ya hizo el cruce de la muerte. Cuando no se puede con una zona de resistencia, ¿qué se hace? Bajar a buscar dinero. Ni más ni menos. ¿Vale? ¿Puede ser un techo dos techos e irnos otra vez para abajo? Por supuesto que sí, de momento. Pero mientras no se confirme la pérdida nuevamente de la EMA20, ¿vale? que la tenemos aquí, y va a tener una confluencia súper importante en semanal con la zona de soporte principal, ¡ojo! A lo mejor, a lo mejor resiste. A lo mejor. Ahora bien, es un indicativo claro de que si se pierde, no nos va a gustar el panorama, o sí, depende de eh, cómo estés invertido ¿vale? Llámame loco. Bueno, en cuanto al BLX, ayer, eh, pues bueno, un poquito menos de volumen, con un poquito de caída, podía indicar que hoy a lo mejor bueno pues había perdido interés la caída y demás, pero no ha sido así, ya lo hemos visto, que mmm, debería haber bajado más el volumen o haber subido mucho más eh, y, yéndose a verde, no pero bueno, no lo hizo. Ethereum, por su parte, una buena caída también, otro 5,5% prácticamente, intentando, pues eso no puede con la zona de resistencia, pues no puede todo el mercado, el total market igual, perdiendo una línea de tendencia súper importante, con lo cual a buscar soportes en las siguientes zonas de mínimos, de momento la que tenemos aquí en 956 aproximadamente la dominancia de Bitcoin cayendo también vale esto quiere decir que va, está sufriendo absolutamente todo el mercado si cae el mercado, como cae? y cae la dominancia de Bitcoin las altcoins eh, sufren ¿vale? algunas estarán un poquito laterales pero muchas van a estar sufriendo por la, su parte el dólar index igual, tonteando, haciendo aquí una especie de bandera una zona de acumulación ¿qué pasa con las altcoins? bueno, mirar por ejemplo el comportamiento de phantom eh, como ha intentado salirse de la zona que tenía de posible soporte ha hecho una mecha y para arriba bueno no está mal eso es un eso es un movimiento de decir hostia ahí había ahí había dinerito uh, vamos a ver por la, bueno por el lado negativo pues tenemos mucho en 17 en 15 perp per, per, one earth otro 15 por eh, high gtc shem 12 90 y pico Uh, Luna Classic, por ahí, Neblio también un 11%, En los 10% tenemos también un montón. Filecoin, Tita, Mask. O sea, un, un, un auténtico, una, una pequeña sangría, ¿no? Una pequeña sangría dentro del, del mercado. Hay en los 8% es un montón. En 7, 6 eh, y medios. Bueno, pues, pues eso. Y eh, vamos a la parte positiva, porque hay, hay que intentar también, de decir, y, y la parte más positiva que tenemos son los cortos de Bitcoin. Que bueno, de momento esta zona que teníamos marcada no lo han pasado, ¿vale? Siguen ahí en esa zona acumulando cortitos, vemos como el RSI poquito a poquito sigue subiendo. Y bueno, pues en cualquier momento puede meter un pepinazo, lo que decíamos, ¿vale? Una W e irse, de momento al menos, a los 1546 puntos aproximadamente, ¿vale? Y luego en positivo tenemos por aquí eh, velas. 11.17% en KuCoin, eh, KLV 8.25, bueno, Badger, la volatilidad ha subido un 7.44, OVR Kit, por aquí, Velas también en, en Bitrex está subiendo un pellizquito, eso es bueno, que lo suban los dos, Maker, que sigue bastante bien, vale. B &B Maker está haciendo un papel bastante bueno, eh, Polis, bueno, Bong Gear Finance, que tampoco lo está haciendo mal, no es que esté haciendo un subido brutal, pero fijaros cómo está rompiendo la línea de tendencia, eh, después del retroceso que hizo, ha seguido subiendo y bueno, pues ahí va poquito a poquito eh, rompiendo líneas de tendencia que son súper importantes, de muy largo plazo de hecho, la línea de tendencia que viene de máximos, así que bien poder Finance, eh, EOS 1,5%, aguantando, lo que decíamos, ¿no? un poco laterales algunas, y todas estas que están más laterales, son las que en el momento que el mercado se dé la vuelta porque las que han hecho un poco más de pepinazo, bueno, pues eh, luego estarán laterales eh, a partir, por ejemplo, de Maker, um, que lo está haciendo bien, Gen Finance, EOS, Ren, eh, um, Ave contra Ethereum, bueno, Aave en general, eh, tenemos por aquí Hydraflow, Nexo también, ¿vale? Están un poco planitas, incluso las que estén con menos de un 1% o un 1% muy pelado, eh, la Shiba, ¿vale? Todas estas, posiblemente, si hay un otro arranque positivo, por ejemplo, la semana que viene, al final, abrir a final de la semana que viene, después de una pequeña recuperación de retroceso, pueden meter un pepinazo más importante. ¿vale? Entonces, vigilar las gráficas de lo que están haciendo, todas esas, porque es probable. Vamos a ver mañana que es sábado sabadete si dan un poquito de flexibilidad. Y el. Um, tenemos ese día de altcoins, ¿no? Que se suelen dar los sábados. Por mi parte, poca leche más. Um, Alguien me ha preguntado algo importante algo muy importante, eh, o me ha hecho una expresión en, en YouTube que os quería compartir y que os voy a voy a hacer un vídeo ¿vale? en el otro canal, hacer un vídeo específico sobre esto. Dice, eh, ¿qué opinas de Binance? Estoy metido, eh, ¿es seguro o crees que puede haber problemas o, a lo mejor, es, o mejor salirse de ahí? No es mi opinión, no va a ser sobre Binance, va a ser general, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice, es que me tiene cargado este mercado entre las pérdidas y la inseguridad, ya estoy bastante desgastado psicológicamente. Ahí es donde yo te quiero ver, ¿vale? Ahí estoy, en el desgaste de todo el mercado, lo avisé hace muy tiempo, esto es mucho más largo de lo que parece, esto se alarga bastante y es una jodienda. Todo esto se nota, se nota en todos los canales cripto, no solamente en el mío, la bajada de visualizaciones, la falta de interés, eh, la gente está un poquito más eh, apostiada, pero es que es ahora el momento que hay que aprovechar. Eh, mi comunidad, mi comunidad, por ejemplo, de alumnos, vuestra comunidad, ¿vale? Pues la comunidad de todos. Eh, es al revés, es decir, ya, es, ya lo. Por eso he intentado dirigir a la gente a. Eh, es, en un mercado bajista es un momento para aprender mogollón de cosas, eh, para intentar acumular si ganas un poco o algo, por lo menos como mínimo tu primera pelea es mantener el capital y a partir de ahí crecer, ¿por qué? Porque es tu oportunidad de aprender en este mercado. En el momento que tengas un mercado alcista vas a ver que es muy fácil, muy muy fácil. Vas a ya aprender a aprovechar mucho mejor los retrocesos de ese mercado alcista. Y lo más importante, cuando venga el siguiente mercado bajista vas a saber identificarlo mucho mejor. No te vas a meter el castañazo que te has metido. Y como se suele siempre pringarán los nuevos, los menos formados. Así que tú fórmate y fórmate. Aprovecha los meses que todavía nos quedan, que todavía quedan unos cuantos meses, y a partir de ahí, bueno, pues si sí tu oportunidad y lo has hecho bien, pues seguramente tendrás más dinero en tu bolsillo y sobre todo mucho más conocimiento también. En fin, chicos y chicas, nos despedimos un poquito con Bitcoin, que está un poquito rojo-rojillo, bueno, pues está ahí al borde de, del precipicio de la línea de tendencia. Si la pierde, pues bueno, pues la perdido, que le vamos a hacer? Y vamos a la zona de seguridad que tenemos aquí marcada, que es la, la, que, la que es importante de verdad. En fin, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.